bienvenidos a este curso de capacitación docente en entornos virtuales en esta oportunidad voy a explicarles cómo crear un foro en el aula virtual en la que estén matriculados como profesores para ello es necesario que se dirijan a la herramienta de confeccionada despliega un menú de opciones deben seleccionar la que activa el modo edición una vez que la tienen elegida van a poder ver los iconos asociados a las distintas funciones que la plataforma nos permite realizar. A continuación, vamos a elegir una de las secciones en las que dividimos el curso, que será en la que alojaremos el foro que queremos crear para compartir con nuestros alumnos. Vamos a presionar sobre la caja de diálogo que nos permite agregar una actividad. Cuando desplegamos el menú de opciones, elegimos la alternativa Foro. Completamos los campos requeridos por la herramienta. Colocamos un nombre lo suficientemente descriptivo del recurso que estamos compartiendo para que el alumno pueda identificar con claridad de qué contenido se trata. Completar el campo denominado descripción no es obligatorio. Pueden definir el periodo en el que el foro va a estar abierto para que los alumnos participen de él. Esta decisión se refleja accionando el botón denominado Disponibilidad. También podemos seleccionar qué tipo de foro pretendemos crear. Las alternativas son múltiples y se develan al desplegar la opción Tipo de foros. Podemos encontrar foros con formato de blog, de preguntas y respuestas, que propongan un debate sencillo o en el que cada participante esté habilitado para plantear un tema. Si no seleccionamos ninguno... Por defecto, el sistema elige el foro general. Pueden conocer las características y funcionalidades de los otros foros accionando el icono representado por el signo de pregunta, que ofrece una breve explicación acerca de cada opción disponible. Las actividades realizadas en el foro por los alumnos pueden ser objeto de evaluación automática por parte del sistema. Para ello, quien configura la herramienta debe definir los parámetros de calificación eligiendo entre las opciones de parámetros conferidas por la plataforma. El último paso de este procedimiento es guardar los cambios realizados. El foro se torna operativo cuando se le incluye una propuesta de debate o de reflexión a los alumnos. Para ello es preciso accionar el botón que permite añadir un tema. Para activarlo, es necesario colocar un nombre a la actividad y colocar una consigna a la que se le puede agregar imágenes, archivos multimedia o enlaces de interés. Una vez completados los campos obligatorios, el tema de debate en el foro estará creado. Los alumnos podrán participar de él en forma asincrónica, seleccionando la opción Responder. Se habilitará de esta forma la posibilidad de participar y luego se podrá remitir el texto al foro oprimiendo el botón Enviar. Los comentarios compartidos en el foro podrán ser visualizados por todos los participantes. El objetivo del foro consiste en construir un espacio de aprendizaje colectivo. Muchas gracias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Subsecretaría de Educación a Distancia.